bienvenidos a mi canal creaciones bettina como todos sabemos se acerca una de las celebraciones más importantes del año el día de la madre por eso hoy quise enseñarles a hacer este obsequio hoy quiero enviar saludos a Stacy Vázquez ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vamos a hacer la base de la cajita vamos a utilizar cartón crab. en un extremo vamos a medir 6 centímetros y vamos a trazar una línea, estas líneas las voy a trazar con marcador negro para que las aprecien mejor pero deben de hacerlo con lápiz en este otro extremo van a medir 6 centímetros y trazan una línea ahora de este punto a este vamos a trazar el ancho de la caja que sería de la base que serían 13 centímetros trazamos la línea y de acá de este punto a este vamos a trazar el largo que pues serían 18 centímetros y trazamos la línea los cuatro lados quedarían de 6 centímetros ahora vamos a tomar una tijera y vamos a cortar en estos dos extremos en este y en este y con la regla de tijera vamos a repasar las líneas que sería para doblar y armar la base ahora con silicona líquida vamos a aplicar en estos lados y pegamos como les dije antes van a trazar las líneas con lápiz para que no se vean estos números ni esas líneas nos quedaría así ahora vamos a hacer la tapa en un extremo van a medir 4 centímetros y van a trazar una línea Vamos a hacer lo mismo en este extremo, van a trazar 4 centímetros, trazamos la línea, ahora el ancho de este punto a este punto serían 13.5 igual vamos a trazar la línea. y el largo de este punto a este punto serían 18.5 y trazar la línea los cuatro lados quedarían de 4 centímetros ahora vas a medir un centímetro esta parte lo vas a hacer en todos los lados vas a trazar las líneas nos quedaría así esta parte nos sobra la recortas nos quedaría así acá estas líneas las vas a repasar con tijeras o un lapicero sin tinta y doblamos vamos a cortar estos lados y vamos a aplicar silicona líquida en esta parte donde medimos el centímetro ahora vamos a tomar un acetato y lo vamos a pegar acá en esta parte debe ser de este tamaño, no puede pasar las líneas para que nos pueda armar la tapa pegamos bien nos quedaría así ahora acá en esta parte con marcadores vamos a hacer un dibujo y a escribir un mensaje o una frase voy a hacer un corazoncito y le voy a hacer punticos negros acabo de hacer un pajarito igual en este lado háganlo como yo lo estoy haciendo corazoncitos pues si quieren hacer esta imagen y acá vamos a escribir el mensaje Vamos a hacerlo al contrario o al revés. Pues a copiar el mensaje o la frase. Te amo, hacemos un corazón. Mamá. hacemos punticos y unos corazones para decorar y repasamos la palabra mamá nos quedaría así ahora vamos a armar la tapa aplicamos silicona en estos lados y la armamos ahora vamos a hacer una tarjeta vamos a utilizar una hoja de papel majestic o Kimberly con una lámina la que desee la vas a pegar así yo voy a decorar acá con unas piedritas brillantes el tamaño de la tarjeta es opcional por eso no les di las medidas y con marcadores vamos a escribir un mensaje la tapa nos quedaría así acá pinté los corazoncitos y con marcador fucsia hice otros corazoncitos y acá en los bordes hice unos punticos rojos, con este marcador hice unos corazoncitos para decorar esto es opcional y lo delineé con marcador negro y la tarjeta nos quedaría así, acá delineé la tarjeta con marcador morado de estas pipitas y copié este mensaje si desean acá se los dejo para que lo copien si les gusta ahora vamos a tomar la base y vamos a colocar el contenido, el contenido es opcional, voy a colocar este vinito, unos barquillos y unas chocolatinas y con un picadillo de papel y seda vamos a tapar vamos a colocar la tapa